¡Hola galeones! ¿Cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo para el canal y en este caso, en este precisamente, estamos en un nuevo juego que es la demo pero como que es larga, bueno, la demo porque lleva desde el 2018 haciéndolo pero al final lo dejó porque se aburrió de hacerlo y lo dejó pero por lo menos podemos jugar, estos son los otros niveles pero no se puede porque todavía porque esto solo es la demo, o sea, nada más a jugar, ¿no? A ver... Settings... ¡Ah! ¡Este Ah, bueno. A brillar... Vale. Empecemos. A ver... ¿Qué pasa? Oh, Dios mío. Olivia... Olivia, por favor. ¿Qué pasa eso? ¿Qué ha pasado a él? Por favor, me lo puedo decir. ¿Y dónde está Jacob? Oh Dios. Eh, oh, hey, hay una mano ahí. Hay una mano ahí. <risa> ¡Oh! Obsolete. Acto 1 Sueño roto. A ver. ¿Ah? Oh, soy. Soy una niña porque he gritado como una niña. Por eso. Eh, mira. Eh, ¿Qué es esto? Estoy buscando cosas Aquí no puedo entrar, vale Aquí tampoco Ni aquí, vale Pues busco por aquí eh, Aquí no hay nada ¿Esto qué es? Vamos pues a ver. A ver, ¿eh? ¿Qué es esto? ¡Oh! oh he desmontado, o sea, esto es un estereje, entonces Estoy buscando cosas, y sin querer le di a esa ¿Eh? Sí. ¿Eh? ¿Qué es esto? A ver... Bueno, creo que no encuentro nada, a ver... Aquí no puedo pasar Porque esto está aquí Aquí eh, he cerrado Aquí no puedo pasar, entonces ¿cómo entro? Ah Déjame pasar, por favor ¿Ah? Si daba el botón de la E Podría saltar, vale Vale, vale ¿Me Lleva aquí Un botón hmm. Le doy ¿Ah? Hola, hey Entonces Olivia so, Lo siento por lo de tu padre Esa cosa Fue pues una, una cosa ja. Y se dio te voy a guiar sí, está confundida pero, eh, por, eh, pero tienes que esperar a este juego oh, ve a esta puerta y te, voy a dejar, y te voy a enseñar cómo se juega a ver, qué hay aquí tengo que ir a ese pasillo ¡Oh! ostras, hay una aquí Dios, mira eso mira eso Aquí hay algo, aquí hay algo Mira eso, tío ¡Oh! Me está mirando, me está mirando Mira, me está mirando ¡Oh! ah, Vale, me voy por ese pasillo me, eh, Prefiero irme de aquí que estar con esa cosa eh, Adiós Y es todo mal rollo, eh. un juego free, free, loan. ¿No? ¿Qué ha sido eso. Creo que me está persiguiendo. Creo que la rata me está persiguiendo. Uh, esto me da mala pinta, este camino, eh. Este camino me da muy mala pinta. Ahora no puedo correr, ahora solo puedo ir. Como aquí andando flojo. Esto se va a romper, eh. Esto se va a romper. ¡Ah! ¡No, oh, no, no, no! ¡Oh, no! ¡Uh, he llegado, he llegado! No me se ha roto No mire detrás ¡He reído! Okay. Me he mirado Pues sí he mirado me he de... okay. Oh. Okay. Oh. Oh. <ríe> ¿Cómo que está ayudando? ¿Si ¿Sí está ayudando a ver. Vale. Ahora podemos empezar, vale 12. Ah. No sabes dónde estoy, pero eh, la, me verás si si pierdes, espera eh, escóndete porque me estoy eh, con esta puta. Eh, porque se está acercando, pero ¿quién eres tú? A ver. Eso es la rata, la cabeza de la rata. Y esa cosa es para que ¡Oh! ¿Eres una hormiga animatrónica? ¿Me está diciendo en serio? Ah. Creo que salir ya? Creo que sí, sí, sí, sí. Vale, <risa> se fue, ¿me? Eh. ¿Eso? Vale, vale, le doy. Oh. Ah, que. Que me dice que puedo hacer esto para ver dónde está, pero no puedo dejar abierto, así que lo dejo. Ah. O sea que me va a escanear si los ojos se ponen rojos y tengo que esconderme detrás de esto. Vale, me pongo. Son puestos rojos ¡Oh! Vale, vale, ya lo pillo, ya lo pillo Como esquivar esos dos Vale Vale, oh, ya está Vale Vale De nume... eh, Vale, ¿qué pantalla? ¿Me estás diciendo esta? Ah, sí, es esta ¡Ah! Soy es la rata, pero es como un minijuego Ah no, he perdido. Soy malísimo. No me dijiste que me van a matar por culpa de eso. A ver. Oh, he llegado al caso. Ah. Vale, que me fije las puertas. Arriba. Sí. Sí, esa es la cabeza de. Sí. Que si hasta ahí me mata. La parte divertida. Tengo que sobrevivir y usar las tácticas que te he enseñado. Vale, vale, ya entiendo, ya entiendo. Tengo que hacer esto mientras que tengo que poder vigilar. Porque si viene a rata, entonces esto hace que el otro sea. Pero si pierdo, en el videojuego va vale más rápido. A ver, esto. No. Está amarillo, está amarillo. A ver. O sea que no puedo perder, esto es muy malo perder en A ver, es muy malo perder Pero en esto es peor Porque puedo perder Incluso eh, en esto A ver no, no, no, no no Se ha acercado más por culpa de que he perdido A ver, ¿dónde está? ¡Ahí! Oh, mira, esto es fácil Esto es fácil, sí, sí, sí, esto es fácil Vale, este también es fácil o sea que mire también a la hormiga Bueno, que me ha ayudado Bueno, no me ha ayudado tanto en realidad Ahora me va a querer Como marcar Me va a querer coger O no está muy cerca ¡Oh! ¡Ojos, ojos! ¡Ojos, ojos! Tengo que esconderme aquí Ah, vale, aquí es donde marca ahora Venga, tío No, que va a venir a por mí la hormiga ¡Corre! ¡Jorre, deja de hacer eso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! He llegado, he llegado. Vale, la hormiga está a punto de llegar. Muy poco va a entrar y va a ir a por mí. Vale, ya está aquí. ¡Oh! Me escondo aquí. Sus ojos son amarillos. Vale, si son los me voy a esconder detrás de eso Vale, ya se ha ido eh, Vale Voy a hacer un minijuego súper rápido Oh, esto es muy largo Ah, vale, cada vez que suena ese ruido es como que se acerca una hora No voy a mirar, a amigos porque ya sé que ha vuelto al principio y que va a tardar más O sea que no voy a mirar hasta un buen rato Bueno, ya lo voy a ver y esa, vale A ver, esos pasos, pues son las migas Esto es muy fácil, vale, vale, Esto es muy fácil A ver... Oh. ojos, ojos! ojos ojos ojos ojos corre, corre! ¡Oh, he llegado, he llegado! Me voy a mirar de mientras que estoy aquí detrás ¡Oh! Ya se mueve Mira. ¡Oh, está escaneando! Hmm, ¡No me encuentro! Es qué pena, eh! Y a ver súper rápido la mica y si está lejos... A ver. Me da tiempo a hacer un minijuego. No, este no, ese no me da tiempo, de verdad lo digo. Ah, tengo que ir, tengo que ir, tengo que ir. No me da tiempo a hacer otro minijuegos ¿Cuándo vienes, tío? Amiga, cuando viene? Que me va a meter el pájaro y la rata No, la rata se está acercando Por favor, ven ya Allí ¡Ah, está Yo voy a mi juego súper rápido Si me voy ahora mismo, pues pierdo Vale, ya se ha ido eh, Corre, corre, corre, corre Antes de aquí fuera por la rata, oh, oh rey, no pierdas. ¡Oh, oh, oh! qué ha pasado? Ahora está por encima Ahora está distinto. Son las cuatro. Me viene a transformar algo distinto. No, me va a matar la rata. Me va a matar la rata. Me va a ¡Ah, no, espera! Me pensaba que me iba a matar, pero en realidad... Me da tiempo de un minijuego. quiero que no, en realidad, ¿eh? Tengo que ir, tengo que ir, tengo que ir. Tío, pero ven ya, que me va a matar la rata. Ah, corre. Pero ven ya, tío. El pollo cuando viene. Ah, no, era una hormiga. Oh, ya viene, ya viene. Son las cinco, son las cinco porque ha sonado. Oh, corre. Vete ya, vete ya. Oh, corre. Tengo que esconderme. Aquí. Por favor, que se haga en las seis. Me va a matar la rata. Piedra. Oh, ¡Oh! ¡Ha llegado! ¡Ha llegado justo! ¿Y ahora qué hago? ¡Eso ha es venido! ¡Eh! ¡Es la venida! No hay lugar para que vayas ¡Eso ha atrapado! ¡Eso va a doler. ¡No! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Me he matado! ¡Oh, Dios! ¡Eh! ¡Tengo que hacer algo! ¿Pero qué tengo que hacer? Oh, oh. ¿Pero qué tengo que hacer? ¡Oh! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Oh! Ah, tengo que ir a los conductos de ventilación. Pero tengo que ir, que ir con cuidado, a ver si. ¡Oh! ¡Una mano! ¡Una mano animatrónica! Tengo que tener cuidado. Corre. A ver, me he pasa la primera y es que no sé ni cómo Ahí está la salida, corre Se escuchan los ruidos dados, ¿eh? Me da pinta que va a aparecer la mano ahí, ¿eh? Lo sabía, lo sabía No, mano, no me vas a coger No me vas a, a coger ¡Oh! Hey! Creo que me lo he pasado, ¿eh? Me lo he pasado, creo a ver... Uh, ¿Qué pasa, eh? ¿Por qué sigues moviéndose? Parece pues es que están diciendo como... ¡Cállate! ¡Cállate tú, no! Ah, ¿Qué es esto? Eh, antes... A ver... No encuentro... A ver... Creo que eh, no me, eh, se me está moviendo solo, yo no me estoy moviendo, o sea... ¡Eh, mira, un regalo! mano pero esa es más grande esa es más grande que oh ah me atrapa no me ha atrapado y esa habitación que es? es una que se ve como con el fondo rojo ¿eh? um, música intensa esto me oh, que susto me, me cago en la o oh, no eh, dos manos animatrónicas y me han hecho No, no, con estas manos. Ese ruido esas gritas he escuchado muy extraño. ¡Oh! ¡Me he pasado! Pero la demo es que no van a ser más. O sea, que es como pasarme el juego entero. Pero eso me ha costado y me he pasado la primera. Gracias mucho eh, por jugar la demo. Mi demo. Si encuentras algunos bugs, por favor, coméntame. Eh, el bug en bug en, en la página de juego Te veo en, en unos pocos de meses En realidad no, porque Porque igualmente en unos pocos de meses de ese año Igualmente no lo hicieron pero, A ver, continuar hey, me, me, ahora tengo los hechos de dato 1 Pero solo de dato 1, a ver estas es verdad, ya lo tengo Oh, Inventor Anti hormiga infectada sicho sí, verde pájaro sicho sí, o sea a las 4 de la mañana como que eran más rápidos y como que cambiaban de modelo y aquí ella antes era normal pero, pero estaba un poco roto y ahora a las 4 de la mañana estaba como más roto y estaba así de esta forma o sea se volvió lo más extraño el personaje que más me ha gustado ha sido el, el, el ratón. Y no me da, da una pena de que no pueda ponerlo. Porque solo puedo poner a la hormiga y al pájaro. A ver. La hormiga. Hey, ¿Qué es esto? oh Puedo poner esto para... Oh, está muy chulo. Wow. Qué buena idea, ¿eh? Uh, este color me gusta mucho, ¿eh? A ver. Uh, queda muy bien así, ¿eh? Es, el juego está súper chulo, eh Bueno, espero que os haya gustado Dadle a like, suscribiros Y adiós Chao